Así es que háganos el feedback a través de nuestra línea 829-451-3381. Aquí a nuestro, nuestra vía de comunicación de WhatsApp. Y a propósito, vamos a ver qué nos tienen ya los amigos del WhatsApp. No, no hay nada, no hay ningún. Ok, no, no tenemos no. todavía. Hay que reiniciar esto. Hay que, ok, perfecto. Pues. Vamos a hacer un procedimiento técnico para averiguar qué nos dicen nuestros amigos. Mientras tanto... Hay que hablar de este tema que es quizá uno de los temas más interesantes del día de hoy Producto de que se produjo anoche, a tarde Ayer tarde, tarde, tarde, tarde eh, Mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados El presidente Danilo Medina solicitó ayer miércoles un nuevo estado de emergencia por 45 días En esta carta, en los últimos párrafos, el presidente Medina clara Que se hizo con un consenso con, lo, con, con las autoridades electas, con las nuevas autoridades el presidente saliente explica que la reactivación de las actividades económicas y la realización de la campaña electoral han producido un rebrote considerable en el número de contagios, lo que representa una seria amenaza a la capacidad del sistema hospitalario público y privado para dar respuesta a la demanda de atención médica a las personas afectadas por el COVID-19. La comunicación del primer mandatario dice que el gobierno dominicano está haciendo grandes esfuerzos para incrementar el número de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos para atender a los enfermos del COVID-19. Este sería el estado de emergencia más largo que tendría el país para enfrentar la actual pandemia del coronavirus. La primera petición hecha por Medina se produjo por tiempo máximo de 25 días, que no se le otorgaron ahora cuando usted pega... 17, 15, 17, es bastante tiempo, pero ciertamente el, la, la, la cantidad mayor que ha solicitado ha sido esta, 45 días. Bueno, hay realmente una situación grave, aquí lo hemos estado mencionando, ahora hay una solicitud de emergencia que yo estoy seguro que no va a tener discusión, va a pasar porque definitivamente tanto el gobierno como la oposición están de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Eso le garantiza en cierto modo un cierto nivel de tranquilidad al, a las nuevas autoridades cuando asuman, porque van a asumir dentro de esta dentro de este espacio. Bueno, antes de continuar con las participaciones, vamos a saludar a, a, a Carolina que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Julio. Buenos días, Germán. Buenos, Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Permanezca ahí. Y, por supuesto, contáctenos para hablar de este tema, sí, Ese es el, el tema del momento, Así realmente hay una situación muy seria. Bien. Fulvio. Bueno, Amado, es algo nuevo para nosotros eh, tener un proceso de transición también en, en, bueno, en, esta en estas condiciones donde hay una solicitud de parte del mandatario eh, saliente para pedir 45 días, esto nunca se había visto, todavía no sabemos cómo se darán los procesos de transición entonces dentro de este proceso de, de crisis eh, de salud, pero fue consensuado entre ambos, tanto el mandatario electo como eh, el mandatario actual, para tomar como eh, prioridad la salud del pueblo y esta solicitud que va a implicar eh, planes de emergencias, que va a implicar eh, cuarentenas, muchos dicen que va a ser sectoriales por los focos que se han desarrollado en Santiago, en Santo Domingo, y Nagua, Samaná, la mayoría de los pacientes que están aquí son de Nagua y son de Samaná, entonces eh, otros dicen que va a ser general. Creo que debe de ser eh, de acuerdo a, a los focos que se han desarrollado y tomar medidas ya generales en todo el territorio, pero específica y más drástica en esos lugares. Lo, aquí lo más importante es también los anuncios que se dicen que van a haber más, más camas, que se va, va a haber más prevención y, y tenemos de frente también, también la necesidad de continuar con la educación en el pueblo. Eh, continuar con la responsabilidad familiar y es dándole larga ver de qué manera menos personas son afectadas hasta que la vacuna pueda salir, en la mayoría de los países del mundo ha habido que retroceder otra vez y esto nos habla a nosotros de la peligrosidad de este virus y que está latente, que está ahí que no nos podemos eh, jugar ni relajar con eso, como muchos sectores de la población se lo han estado creyendo y han estado jugando, es necesario tomar esto en serio. Bien, gracias Fulvio, antes de continuar vamos a saludar a Francis Rodríguez, ya está con nosotros, buenos días, buenos días. Día. Buen día Fulvio, Francis. Agradecido de Dios por la que nos ayude a desenvolver en él y nos dé inteligencia para entender todas las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo estas tres horas de trabajo en su programa de mañana. Yerjan. Bueno, lo que cabe preguntarse ahora es si ahora sí vale la pena el estado de emergencia. Y lo que cabe preguntarse es si ahora sí ¿Vale la pena el toque de queda? Me pregunto esto porque en muchas ocasiones, muchas ocasiones, aquí defendíamos el estado de emergencia, porque decíamos, y Amado era eh, eh, también parte de, de, de esa línea de pensamiento, de que de la única forma que usted controla la sociedad es mediante el estado de emergencia, porque ahí tú puedes limitar derechos fundamentales. Sin embargo... Eh, había una corriente de pensamiento de que no, que no era necesario ¿saben por qué en ese momento esa corriente de pensamiento planteaba que no era necesario? porque estábamos en campaña y la campaña lamentablemente le hizo mucho daño a la República Dominicana y hoy estamos viendo los efectos de eso una vez ya desmontada la campaña electoral pasadas las elecciones municipales eh, presidenciales, generales ya no hay campaña y ahora sí me sorprendió ayer, y luego más adelante lo voy a pasar, me sorprendió ayer ver a, a, a José Ignacio Paliza decir que sí que estaba de acuerdo, cuando ellos mismos anteriormente decían que no. Y es una pena, eh, no porque lo haya dicho Paliza, lo que es una pena es que a veces se tomen temas tan fundamentales como el de la salud, como el de la vida, que es el que está en juego en este momento, que se tomen temas tan delicados como ese para utilizarlo como, como discurso de campaña tanto de un lado como del otro, porque vi ayer al a, a ministro Montalvo decir que van a preparar áreas, debieron prepararla antes, o sea, no pueden venir ahora con que van a preparar áreas, debieron tenerlas listas, sabiendo lo que venía, porque se sabía que venía un rebrote con ese... Eh, eh, con esas esa chercha que hubo en las elecciones, las caravanas por doquier de, de todos los partidos, el contacto que hubo el día de las elecciones, que por más que se quiera decir que no, sí hubo un contacto, pues yo vi gente cargándolo, yo vi gente, eh, eh, dirigente político de uno y otro bando cargando viejitos, ancianitos que apenas, apenas pueden caminar y agarrándolo por los brazos. En alguna, hubo algunas ocasiones en las que uno tuvo que llamar la atención a esa gente, decirle, mira, Tú puedes llevarlo eh, y, no, y no tener que ponerle la mano a esa persona porque le estás buscando un problema. Pero lo importante de esto es que ya las pasiones políticas se han desmontado, ya no hay campaña y por tanto ahora sí, ahora sí vale la pena volver eh, al estado de emergencia. Y aquí quiero otra vez volver a citar a, un, a una comunicadora de mucha eh, trayectoria de la República Dominicana que dijo, no más toque de queda porque no es necesario, hizo un programa suéltala, suéltala eh, la disparatosa o que tú dijiste esa es una, oh. pero en el caso de María Cela Álvarez, que dijo eh, hizo un programa para decir que no era necesario el toque de queda que no más toque de queda, y entonces ahora está haciendo otro programa para, para decir que sí que ahora es necesario la, la coherencia señores tiene que primar en los comunicadores Carolina. Bien, muchísimas gracias. Amar. Sé coherente, sé coherente. Siempre lo he sido. Eh, lo que pasa es que Ay, las cosas cara. no se ven de un solo lado. Mm, y hay otros wow. elementos que a veces hay que tocar. Sí. Eh, ciertamente nosotros hemos visto, eso nos, está en discusión, el aumento de los casos. Hay que destacar que la cantidad eh, de casos están, básicamente, o sea, esta alza está en, el, en el Santo Domingo y en Santiago. Por ejemplo, ayer veíamos la información, y de hecho lo subió el portal de Telenor, eh, en San Francisco de Macorís, eh, la situación que tenemos con el COVID, que es eh, eh, muy por debajo de, por ejemplo, estas provincias, tenemos eh, las declaraciones de la directora, presten atención, pueblo de San Francisco, no es para que tampoco eh, entiendan que estamos eh, fue, eh, sin COVID. La directora provincial de salud de Duarte asegura que los casos de, de coronavirus en San Francisco de Macorís disminuyen. Mm. Y dice ella, o sea, da los datos. Eh, dice ya hasta el día de hoy, en la localidad se han registrado un total de 64 pacientes positivos. Nueve se encuentran en UCI y otros tres eh, residen, de los cuales solo tres residen en la provincia en la provincia de Duarte. O sea, es alentadora para nuestra zona las declaraciones que ella da. ¿Cuántas pruebas se han hecho? Eh, no ofrece el dato. Ah, sí. Ahí es que está la cosa? El, el ministerio ofreció la cantidad de... de, de pero ciertamente la, la, eh, esa, la mayoría de casos están en el distrito en el Santo Domingo y en Santiago por eso hay sectores que plantean que se tomen o que se arrecen las medidas en esos pueblos bien lo del toque de queda, ciertamente eh, hubo una realidad con las elecciones señores, pero tenemos otra realidad con la gente saquemos un momento lo de las elecciones Aquí la gente, hay que ver cómo estaba ese río full el fin de semana. Ahí ve uno a la gente en las redes sociales, en los moteles, haciendo fiesta, en piscina y cosas. Y yo me pregunto, pero ¿dónde está la capacidad del ser humano de no entender que nosotros tenemos una realidad muy grave en el mundo, en nuestro país? Entonces, ante todo esto, lo que pasó en el proceso electoral y la irresponsabilidad de la gente antes en las elecciones y después de la misma. Sencillamente, nosotros entendemos que una de las cosas por las que no quería un porcentaje muy alto de este país la no aprobación de un nuevo eh, estado de emergencia es por la manera en que lo utilizó el gobierno. De manera descarada solo veíamos luego de las 8 de la noche el candidato del oficialismo. El gobierno prácticamente le cedió las competencias del Estado a Gonzalo Castillo. Pero hay que ver dónde quedó de lado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y yo quiero saber si Gonzalo... es el Gonzalo, punto de la diferencia de cuando no sí mismo, queríamos y queríamos. Sí, es así mismo nos gustaría ver la solidaridad de los demás candidatos. Si hay un Estado de emergencia, y si no. Pero me voy a limitar a, a citar al propio Gonzalo, que era el más solidario de todos. Y que la oposición no le iba a evitar que trabaje. Yo espero que así él siga trayendo dominicanos a la hora que esté o que cierren, si cierran el país. Yo quiero asimismo ver a los candidatos y a un Gonzalo Castillo, llevándole pan, el salami, el arroz, los chupetes a la gente que lo necesita, lo necesitamos mucho, lo necesita es la amado que tiene un casco Sí. Eh, Amado tiene su casco protector. Y ahora quiero mi chupete Entonces, ante todo esto, creo el que el elemento fundamental, escuchen esto muchachos, el elemento fundamental del por qué muchos ciudadanos en el país, en eso me incluyo, no queríamos un estado de emergencia, no porque no fuera necesario, sino porque estaba siendo aprovechado. Y hay que recordar las diferentes denuncias con documentos, con documentación y de personas, empresarios del área de la farmacéutica, haciendo denuncias de compras irregulares. Entonces, Bien. en eso era que nos basábamos el hecho de que no queríamos, porque había un descontrol. Bien. y ciertamente se necesitaba en aquel momento y se necesita ahora, y se va a necesitar hasta que este COVID esté, pero saberlo usar Así es. y por último cierro diciendo si el PRM entra y si, Gov y si Danilo Medina eh, con la aprobación de este estado de emergencia continúa haciendo lo que estaban haciendo y si el gobierno entrante se pone a hacer lo que estaban haciendo eh, eh, esta gestión también lo vamos a denunciar y lo vamos a decir acá porque no Bien. se trata de que Gra sí o que no Gracias Carolina, Francis Mira yo me voy en una vertiente que no ha sido tocada y es analizar hasta qué punto está esta nueva solicitud ligada al nuevo presidente. Porque, quieranlo o no, si son 45 días, le corresponderá a él asumir el poder con, una, con el estado un de con estado de emergencia. Claro. Son aspectos jurídicamente que deben de estar tomados más que la política para un fin y un objetivo claro, que en aquel tiempo aprendimos y conocimos que lo manipularon para fines propios. De hecho, nunca me dijeron en qué etapa estábamos, nunca me dijeron si nosotros llegamos a un pico y a una planación y estábamos en emergencia. un acto de algo así. Pues, ¿no? La preocupación de Francia nunca ha sido... Bueno, sabido, pero, pero, ¿verdad? pero son la cojo, aspectos yo yo que yo tengo que analizar y el propio Paliza... Que, tres Amado, eso. Y el propio Paliza que tiene que, como responsabilidad y lo que es su discurso, tiene que evaluar si ahora no corresponde que el propio gobierno que lo está pidiendo dé el informe desde el primer día, porque lo que tenemos es tres informes única y exclusivamente, denunciado de lo que iban a hacer en ese periodo. Pero no presentan qué gastaron, qué compraron, qué invirtieron a favor de esto. Porque había que ver si eso está en la Cámara de Diputados. Dicen, no está. Ah, en un momento le preguntamos a Franklin Romero no y no Romero, lo Pero no, no lo presentaron lo con los detalles que no, dice ¿dó, la dónde norma. ¿Dónde está? ¿Quién lo puede ver? O sea, lo Te lo mostrar? voy a mandar ahora. Es porque no bueno lo ve. mandó Juan o sea, se lo lo Compré presenté en, en su el momento. Pueblo, Sí, me lo mandó Juan y ojalá un, un diputado del PLD o del PRD nos hable, enseñarnos eso, el informe pídeselo Que es a ello que le corresponde cógelo, Fiscalizar A mí me va a decir un San Antonio ¿Por qué? Porque <risa> ahora estamos dejándonos sí, a nosotros Gabriel, discutir ¿verdad? estos temas no, sí Y no tienen fundamento Ni siquiera para justificar que se debió hacer El pasado toque de queda No tiene el Congreso un fundamento Para aprobar lo que aprobaron ¿Por qué? Porque el Estado, que era el compromisario por ley y constitución, simplemente se basó en cuáles eran los planes que tenía, pero no cómo lo concluyó. Entonces, precisamente como coherente que he pedido y he buscado, que esos dos mandatarios, uno electo y otro que va a salir, tomen las medidas en conjunto, y eso es lo que yo quiero saber, porque también no sabemos en qué condiciones de salud está la economía y en qué condiciones, en una transición, están las instituciones para tomar medidas de compra, de abastecimiento, de todos esos aspectos. Yo quisiera que se tomara en cuenta esas cosas que yo estoy comentando para una toma de, de medida en estos tiempos, que Muy no sea Benito. la que yo he propuesto. Me gustaría que sea por análisis ponderado, sectorial, porque estamos indicando que en un área estamos identificando un foco, en otra área estamos identificando una mejoría. Claro. Pero carajo, no han puesto en todo lo mismo y no, ha, y no hemos llegado a ningún punto. Ya lo dijo. Gracias, Francis. Sí. Señores, el político dominicano es un bípedo implume que domina perfectamente el elemento tierra. La mamá. Sí. Qué no. vaina. Por la mañana, señores, por la mañana, uno sin desayunar. O sea, un bípedo tiene Dios dos Dios. dos pies, verdad, dos patas, uh -huh. y es implume, porque la gente no tiene pluma. ¿Cuánto naufragio? naufragio? Para decir que una gente que, que tiene dos, dudadas, dos patas y que no tiene pluma. Y, y que respira. Y que se, pero... se le pero... flojan los esfínteres. <ríe> y, y que respira. pero, pero tiene muy poca capacidad para entender otros aspectos de la vida. Y uno de ellos es, y yo digo que eso lo impuso uno de los personajes que más daño y bien le ha hecho a este país que fue Joaquín Balaguer. Si hay una gente... yo te quito, eh, yo te compro la más bien. No, no, no. Y el daño no, también no, no, ponle olvírate, ahí. eso o sea, es indiscutible. La, no, no. Tú no podrás discutir. No vamos a entrar en discusión claro sí, en ese eso, tema. Yo tengo, Ahora no. Yo tengo datos importantísimos. No, no, pero de, no, de no la comprensión de este pueblo no, que no, hoy no, reconoce no, que Balaguer no, fue no, mejor no, presidente. No, eso no es verdad. Después de la verdad eso no es verdad Eso, es para, eso es para que nos paremos y nos... un criminal no, asesino vayan, o sea, que, que llevó su gobierno sobre la base de la Lalo sangre Martín. y la persecución tú me vas a decir a mí que bueno, por favor no vamos a entrar en esa discusión Joaquín Balaguer Joaquín Balaguer le hizo mucho daño a este país, le hizo bien por, en, la, en el aspecto material, porque lo construyó, yo lo he dicho siempre, sí. lo construyó. Y le enseñó o, a los políticos que no necesitó. No, le enseñó a los políticos que una cosa es con guitarra y otra cosa es con, no, con políticos Le enseñó a los políticos lo político que la política es el ejercicio del beneficio y la conveniencia. Eso fue lo que enseñó Joaquín Balaguer aquí. Enseñó, no lo que tú crees que Joaquín Balaguer y enseñó. Y eso sí ha sido una vaina jodida para este Balaguer país. Balaguer no, no murió con nada. Tú sabes, no importa, yo no estoy diciendo no que interés. sea un corrupto. Óyeme. Pero tú. Y no cogí un préstamo para hacer una obra. Sí, pero, pero tuvo el descaro de decir, la corrupción llega hasta la puerta Ay, de mi despacho. Yo hice 300 nuevos millonarios. Entonces, ¿tú me vas a decir que eso es bueno? Por favor, ella, Francia. Mira, le voy a preguntarle a, Rodríguez a, Rodríguez a Rodríguez cuando esté como Francia, de año. No le pregunte a nadie. Vamos pero a hablar no de la historia. Déjame hablar. Oye, presidente, me, yo no me voy a parar cuando tú me digas porque me ha cogido mi tiempo. Por Dios. Ya tú bien? sabes, chamo. Lo estoy defendiendo. Mira, miren, yeah. miren. Miren, Balaguer enseñó el ese eso. este programa. Balag <risa> Balaguer, en Memoriam. Balaguer enseñó eso. La política es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio. Y por eso usted se está quejando, mi querido amigo, y usted se está quejando, mi querido amigo, y usted, mi querida amiga, se están quejando del hecho de que una antes era bueno y ahora... Antes era malo y ahora es bueno. ¿Por qué? Porque ya la política pasó. Antes y ahora, la, el estado de emergencia era bueno. Antes y ahora... El Yo dije estado, eso, ahora. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Eso es eso que acabo de decir, es independiente de que el gobierno, que aprovechó, como muy bien le enseñó Balaguer a este país y a los políticos nuestros, aprovecharon las circunstancias para beneficiarse. ¿sí? beneficiarse en la campaña, beneficiarse en lo económico, poder hacer una serie de diabluras sin mucha supervisión y vigilancia, pero eso lo aprovecharon porque, bueno, estamos en el medio de este estado de emergencia. Entonces, ¿Qué te indica eso a ti? Que el político de este país no es coherente, el político no ve, no ve el, la, lo, la coherencia de su pensamiento, de su criterio, de sus ideas, no la tiene ni le importa, ni la tiene ni le importa, porque también tenemos una sociedad que no ha sido enseñada, a, a decirle a un político, oiga, ya está bueno, usted tiene que renunciar a esas funciones por lo que usted hizo. Eso me indica a mí como sociedad que usted no tiene condiciones para seguir en ese puesto. Pero aquí la gente no le gusta renunciar. Yo lo dije aquí Vitalísimo. una vez, hubo un amigo, un gran amigo mío, que cuando yo le comenté, previo a que yo iba a renunciar de la Procuraduría, dijo, no, eso, el poder no se entrega. Pero ¿quién ha dicho que tú tienes poder? Sí. El poder es pasajero. El poder es pasajero, eso pasa. Eso es cuestión... De un día para... ¿Tú sabes qué es importante cuando tú sales del poder? Que no te pase lo que le pasa a muchos políticos y gente con poder, que cuando se van del poder, porque lo sacan, van a los... tras eh, eh, eh, la, la salida del poder para ellos es tan parecido como el ostracismo del destierro. Yo no he tenido eso porque, la, eh, para, bien para mí, eh, hice una carrera donde no afecté a nadie a menos que no fuera necesario. Pero indudablemente. Dice que tú no lo vuelves a ver jamás. ¿A quién? Al que sale por votado. No, exacto, sí, caen un odorazo. por pues la gente se le retira, Francis. Cuando la gente como si tú se dieras. Sí. Deja de visitarte. Yo he estado pensando en Danilo ahora no, ¿Qué le pasa A Danilo a le ha convenido que no ha tenido el ciclo de la soledad del poder porque hay transición. Sí, sí. Pero, pero, pero eso va a comenzar ahora. Ustedes no Pero, ah, del, no. Va, pero ya a... yo he oído comunicadores que daban rabia oírlo defender lo indefendible. Oye, va, vamos a una llamada. Ya estaba hablando por Luis, a dándole consejo a Luis. Sí, vamos allá. El Pachá, por ejemplo. Y va, no, no, no, no Vamos a la llamada, vamos a, va a la llamada. ¿Cómo, ¿cómo, la llamada? ¿Cómo, ¿cómo se cambian así tan fácil? Ah, oh. ¿Cómo tú te pones la camisa? Adelante. Quedo, Buen día, igual. bendición ¿Tú? para mí, hijo Francis. Buenos días, buenos días, doña Lourdes. Porque El escenario a es suyo, doña, yo sé que usted va a defender. Vamos a ver, vamos a ver. A mí sí me extraña ese comentario de... Amado de amado, no. porque él no pensaba así cuando estaba acá atrás de Balaguer. Yo te conocí. Yo nunca tuve atrás la... de Balaguer, Doña Lourdes Yo nunca tuve era detrás de Balaguer. ¿Y donde vincho también? ¿Y donde no, vincho? No me digas No, no, no, no. El vincho y yo, yo somos yo... amigos. Doña Lourdes, y yo lo visitaba ¿no? por eso, pero no, no porque no. era balaguerita. No, usted Lourdes, te equivocaba lamentablemente. Claro. Okay. Oh, pero venga acá. Claro. No jefa sí. de la acusada de amor. dice claro claro que, que claro que sí, sea, Claro que sí. Ok, sí. Eh, entonces, Doña Lourdes, de acuerdo usted, con todos esos jóvenes usted, que mataron el, en, en, nunca, en, no, en, la, en la época de Balaguer? Todo no, se lo hizo, no lo hizo Balaguer. No. A Balaguer le mataban la gente para pegárselo a él. Y a mí me consta, una vez llegué yo temprano a la casa del presidente Balaguer, Vamos a ver. y estaba pensando, y yo ahí quiera Dios que venga de buen humor, porque él iba a presentar un proyecto que quería que él me aprobara. ...y estábamos en la línea donde se ponía la gente de confianza... ...entre ellos estaba el jefe de la policía... ...que en ese tiempo era el papá de, de Guzmán Fermín... ...o de Fermín Guzmán, qué sé yo... De Guzmán, Gu Fermín. Guzmán Fermín, ese sí... sí y el general él Guzmán le pasó, él le pasó por el lado a Guzmán Fermín... ...y no le hizo caso y se paró conmigo... ...y le dijo a Guzmán Fermín su excelencia y él se viró y le dijo, cuando encuentre los asesinos, venga, para que hablemos. Yo me alarmé, después que hablé con él, me entré a la cocina y le dije señores, pero yo acabo de ver algo, que me ha extrañado mucho, el presidente hizo esto y ay Cristiano, ese viejo está como el diablo desde esta madrugada, por tres jóvenes del barrio 27 de febrero que aparecieron muertos. No. ¿Ah? Doña Lourdes, y la banda colorada Ah, bueno, es la banda colorada, igual que la banda blanca que ustedes formaban. La banda, ¿Okay? la blanca y la colorada. ¿Cuál banda? Que, que... No eran midandro, incontrolable, Maduro, no, Lo que pasa es que hay bandas que, que se mencionan y otras no. No, la banda colorada. ¿Ah, entonces, Pero no se puede justificar entonces, una no, no, banda con otra. Sí, eh, bueno, está bien bueno. que no se Mire, era un individuo... Pero sé que todos los crímenes que se hicieron... No fue ordenado por Balaguer. Un presidente flojo, sin muñeca, que no pudo resolver eso. No tenía control, no tenía control. Miren, déjeme decirle algo. ¿Quiere que le defina Balaguer? Señores, Balaguer era un tipo sumamente fuera de serie. Y era fuera de serie porque Balaguer era un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras. Dios, pero el discurso al, al férretro de Trujillo. Señores, claro. Y, y entrar claro, a la presidencia. Claro. Anterior, claro luego eso ir lo hace. Luego destierro y volver y esa, ser presidente. Exactamente. Es que sí, pero, no hay calidad, capacidad para enfrentar a un hombre de esa naturaleza. Pero, pero, sí, se aprovechó de la ignorancia del pueblo exact, dominicano. Pero es lo que digo, muchas luces y muchas sombras. Okay. tuvo Balaguer y, y por ejemplo. Palabras el, encadenadas. El otro, el, te das cuenta, el tema de las, las muertes, el tenía. tema de las muertes y la persecución política, eso no se lo va a quitar nadie oh. se le pega al que está Mira. ahora es lo mismo que cuando <_an> tú mencionabas en días pasados y ahí entraba la, ban la banda eh, blanca uh -huh. era que ¿Se cogieron tomis individuos ¿Qué? acólitos ¿Qué? Al, al poder creían que con esa actitud defendían el sistema o pero, defendían a su gobierno pero él nunca paró eso pero eso lo hace fíjate comples. pero fíjate estamos en una en una etapa que pudiera ser la más importante para reflexionar sobre estos temas que la historia recoge de nuestro país y de, la, y del, y de lo que hemos pasado por tener supuestamente la democracia, que hoy es insuficiente, y tú sabes que nosotros todavía torpedeamos, todavía torpedeamos para, para no tener esa, esa circunstancia de democracia plena, por nuestro propio comportamiento y porque somos políticos que no hemos entendido lo, bueno, los procesos. Eso bueno. es una es una Mira, son las 7:37 minutos de la mañana. Eh, yo me gustaría, mira, yo creo que el tema quedó de alguna forma en el aire Tú Sí, ves, no, no, porque realmente eh, no, me, no era ese el tema. Pero sí. no era ese no, el pero tema, hay una me, parte que del estado de emergencia, eh, y creo que es importantísimo, o sea, nosotros necesitamos estado de emergencia, lo necesitábamos en aquel momento, claro, y lo, lo necesitamos, necesitamos ahora. ahora, y lo vamos a necesitar en lo más adelante, o sea, es el enfoque y la manera en que se maneja, más allá de bandería política, Francis decía, o sea... ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo es la manera en que se va a manejar? ¿Dónde está la demostración de la utilización de los recursos de todas las iniciativas que se tomen que se pueda notar que sea en verdad a favor de la ciudadanía, que no fue lo que vimos en 100% en aquel momento? Y todo lo que se da alrededor de este estado de emergencia, no creo que podemos limitarnos más allá de un color u otro, sino que se haga en favor de la ciudadanía y siempre vamos a estar de acuerdo en el mismo. Ya ahora no hay interés en consenso Ca con el que venga, Ca Carolina, mira, mira. Carolina sí, la pregunta es, el Congreso de la República Dominicana, que es el que está llamado a fiscalizar las acciones del ahí, gobierno, ¿qué hizo? No lo Re ¿Recibieron, por ejemplo, ellos eh, eh, eh, los informes? ¿Denunciaron ellos de manera real eh, eh, algunas irregularidades? no no lo hicieron lo que se comunicaron en no, los medios de comunicación eh, que eran denuncias políticas no, hoy nos damos cuenta que eran denuncias políticas porque hoy el mismo PRM dice sí estamos de acuerdo cuando antes decía que no porque lo estaban utilizando por para eso campaña mismo, política por la incoherencia del político cuando dominicano por el hecho de que todo político dominicano ve las la circunstancias es que lo eh, rodean ese manejo como parte sí, de la conveniencia ese y el manejo beneficio. simplemente refleja que el gobierno fracasó en el, en el manejo del covid no refleja otra cosa no, ¿Cómo van a estar es... hablando que ahora es que van a llevar cama a los hospitales? Desde enero Aquí hay demasiadas verdades que hay que ponerlas sobre la mesa Claro Entonces Mira. que me dejen a mí de, de, de estar embullando con cosas Esto se debió enfrentar juntos desde el principio Y al, nunca quisiera. Al final no quisiera que termináramos este comentario sin aclarar una cosa Miren, yo, soy, yo ingresé al PLD en 1977 y no he vuelto a salir de ahí pero yo fui Ministerio Público en, gobier en el gobierno de Balaguer, fui Ministerio Público en el gobierno del PRD y fui Ministerio Público en el gobierno de Leonel Fernández y del PLD. Y eso no quiere decir que haya estado en esos partidos. En el Partido Reformista fue por una decisión de Quique Paulino, que me nombraron fiscal. En el, en el PRD fue por una decisión de José Florentino, que me nombraron fiscalizador. No porque yo perteneciera a ninguno de esos partidos. Y por esa razón, todas las veces que tuve, renuncié. Porque llegó un momento en que me querían acorralar. Pero Bien. que pero, bueno, hay una. hay una, hay una que, que, que la, la, calidad, la, la calidad tuya en el Ministerio Público no está ni estará en duda nunca. No, no, no. Por tanto, cualquier partido, no, no, eh, cualquier gobierno quiere tener gente eh, de calidad. A la, Yo eh, le quiero. Eh, Amado eh, hace una aclaración, porque como fiscal o fiscalizador de un gobierno de turno, obviamente que tiene que relacionarse con los funcionarios de turno. Y pareciera que está dentro del mismo organismo político que lo es. designó. Pero Entiendo. eso es una aclaración válida. Vale. Adelante. Al doctor Armando Polanco que nos está escribiendo, usted debería llamar, doctor. Sí, y no la pregunta no del día, Amado, de pues No, vamos sí, a la no, no, la pregunta del día. Sí, sí, sí. es No ha dejado solo ¿Está usted de acuerdo con que se aplique <ríe> 45 días? Sí, que... A diciembre, entonces <ríe> queda. ¿Está de usted de acuerdo con que se aplique 45 días de estado de emergencia en el país? Estoy Esa es la pregunta. 829-451-3381 es nuestro WhatsApp. Se acaba.